Cristian Betancourt, tremenda serie líder embate. bate ¿Cómo te sientes después de conseguir esa corona? Eh, bueno, sabes, primero que todo eh, agradecido con Dios nada es posible sin Dios eh, contento, eh, muy emocionado eh, mil gracias a las águilas por darme la confianza y traerme aquí a, a, a representar esta organización, entonces eh, el, el objetivo fue desde un principio un solo objetivo, conquistar la corona y gracias a la al, al trabajo arduo cada día de los muchachos, la pudimos conseguir. Decide cambiar de posición. Te queda como receptor y ha demostrado tener habilidad para manejar el bate. ¿No te arrepientes? ¿Y en qué tú sientes que ha avanzado? No, nah, no, no, no creo que me arrepienta ni un poquito. Eh... Eh, como dirían, soy campeón, eh, vengo de, de, de tener buen torneo eh, ofensivamente y, y nada, seguir para adelante, tratar de conseguir el mismo ritmo pa', eh, para los entrenamientos de primavera. Gracias, Cristian. Gracias a ti.